Vale, yo me llamo Paqui Hernández, soy del, estoy en el Centro ISNORVA Caixarina y bueno yo soy de Tecnología de la Información y la Comunicación, soy de Informática. Pues yo soy Ana Pérez, eh, soy del Alcáceres y soy de del Alcáceres, aparte de Profesor. Bueno, lo que nos trae aquí hoy es eh, contar cómo usamos escolarios para dejar los documentos del Centro. Eh, con los documentos de centro siempre hay un problema: que hay muchos, están dispersos y es muy importante que la comunicación de esos documentos llegue al profesorado. Cuando nosotros encontramos escolarios, nos damos cuenta de que puede ser una vía súper eficiente para, para hacerlos llegar. Pero claro, no es una cosa que se nos a nosotros, es una cosa que vemos que hacen otros. Nosotros empezamos a utilizar escolarios porque vamos a ir a San Pedro de Alcántara de con el Muevete y luego lo utilizan para todo, y también para esto, y por eso empezamos a utilizarlo. Bueno, en nuestro caso, un compañero nos dijo que la herida de tenían tenía los documentos del centro disponibles a todos los profesores y nos pareció una idea estupenda. Entonces, pues, contactamos con ellos, y en concreto con Ana, y entonces nos, nos dijo cómo lo hacían y hemos hecho lo mismo. Bueno, empezamos a utilizarlo, ya que ya te comentaba antes, que porque aprovechando el, el muevete, nosotros teníamos la, la inquietud de, de utilizarlo, pero teníamos ciertas reticencias. Cuando vamos a, a Alcántara, al Santero de Alcántara, y nos damos cuenta de que cada profesor adapta a sus necesidades el uso del escolario y que efectivamente lo hacen y funciona, pensamos, vaya, nosotros podemos trasladar ese modelo y, y hacerlo aquí. Y a partir de ese momento es cuando. Cuando empieza a generarse por contacto, también por haciendo un esfuerzo de comunicación, porque, porque hay que contar eh, todas la, las posibilidades que tienen y los compañeros son receptivos a hacerlo, a partir de esto, todo lo que empieza. A ver, nosotros en el Norva estamos como en una primera fase, ellos están un poco ya un paso por delante. Hemos empezado a hacer el, el libro de centro, lo hemos puesto como libro de centro. Algunos profesores ya utilizamos el para el día a día con los alumnos, pero ahora lo que pretendemos es dar a conocer tanto el libro como el escolario y en lo general la plataforma y queremos dar unas charlas, los recreos, o en algunos momentos que podamos coincidir con diferentes profesores para que empiecen a utilizarlo ya como herramienta de Bueno, pues yo creo que hacer un proyecto de este tipo no es nada difícil, la gente piensa que es muy complicado y la verdad es que, aparte de la ayuda que puedes tener de Sucau o de Miguel Ángel, que a nosotros nos ha ayudado en todo momento, o centros que lo han hecho ya, como nosotras dos en este caso, que pueden contactar en cualquier momento con nosotras, pues es muy sencillo hacer un proyecto de este tipo, poner los documentos de centro a disposición de todo el mundo o hacer cualquier otro proyecto de innovación. Bueno, fundamentalmente, es Escolarín, yo animaría a utilizarlo porque es muy fácil, te ayuda a tener ordenados todos tus documentos, el alumnado tiene claro en todo momento cuál es la referencia, cuál es el sitio donde tiene que acudir y acceden fácilmente porque acceden con su usuario y con contraseña de rayola y saben que todos los profes tienen alojadas los, los documentos en el mismo sitio y, y yo solo le veo ventajas frente a otras cosas que habíamos probado antes para, para tenerlas como repositorios de documentos, de apuntes, de, yo creo que, que ofrece una ventaja indiscutible y sobre todo que es fácil.